Hoy como programa Pase Upla vivimos nuestra segunda jornada de apoderados la cual tenía como objetivo fortalecer el rol que ellos tienen como orientadores de sus hijos y sus hijas eh, particularmente hoy día nos enfrentamos a diferentes tipos de actividades algunas más dinámicas, otras más reflexivas y particularmente el fuerte fue que los apoderados pudieran hacer consciente cuáles son sus expectativas respecto a la continuidad de estudio de sus hijos eh, estamos tremendamente contentos también por el recibimiento que tuvieron los apoderados y además la alta convocatoria eh, a diferencia del año pasado, que si bien el año pasado también fue muy buena eh, esta vez doblamos la cantidad de apoderados y apoderadas que participaron y la la verdad es que a las reflexiones y a las conclusiones que llegamos fueron tremendamente importantes y provechosas para nosotros. Comenzamos un proceso grupal que va enfocado fundamentalmente en dos aspectos eh, fundamentales que tienen que ver con el desbloqueo y con la activación. El objetivo de esa, de esa dinámica fue desbloquear, fue activar, pero también fue generar un primer, una primera vinculación entre los, entre los y las participantes eh, que no necesariamente se conocían ya que venían de establecimientos educacionales distintos y generar un pie para que los compañeros y compañeras del componente PEN pudieran trabajar acerca de aquellos miedos y aquellas principales necesidades que planteaban los apoderados durante todas las jornadas. Creemos también que aquí el rol que juegan los papás y las mamás para poder proyectar ¿verdad? las metas de sus hijos y sus hijas son fundamentales. Eh, también rescatamos un poquito esta articulación que hubo, donde estuvieron los docentes presentes, también los apoderados, los equipos directivos y además las autoridades de nuestra universidad. Yo creo que si eso se conjuga en, en objetivos comunes ¿verdad? y tenemos una propuesta en común que llevar a cabo, creo que las expectativas de de los estudiantes y de los apoderados y de sus familias que por cierto se van a poder cumplir. La importancia más grande que tiene esta experiencia es tener las familias comprometidas en la educación de sus hijos. No podemos dejar hoy día a, a nuestros hijos eh, en una etapa que es de transición digamos que se están formando para ser futuros profesionales solo Creo que que hoy día estamos dando un acierto eh, cuando hay una sociedad que de repente nos deshumaniza. Nosotros estamos humanizando, acompañando a nuestros hijos, profesores y apoderados eh, en este tránsito eh, que tiene que ver con la madurez, que tiene que ver con que ellos se puedan situar en un futuro con responsabilidades, con disciplina, eh, que ellos puedan eh, transitar también por un autoaprendizaje y que vayan preparándose para no solo, digamos, para ser buenos profesionales, sino que para ser buenas personas. Sí, mira, totalmente vale la pena, bastante informativa, harta información. Nos sacaron de muchas dudas que teníamos nosotros, como padres, eh, ...que a veces tenemos miedo de mandar a nuestros hijos a la universidad... ...pero acá nos dejaron todo más que claro... ...tengo que llegar a conversar con mis hijos... ...que tengo también un cuarto, tercero medio también tengo una Lola... Eh, ...contarle lo, la experiencia que ya una de mis hijas... ...vino también por el colegio... Eh, ...explicarle, llegar a conversar como grupo familiar... fructífera llena, llena de, de enseñanza... ...que no, nosotros realmente quedamos en deuda con, con nuestros hijos... Por pues lo mismo, entonces, es bueno, eh, en contar, escuchar otras experiencias también de, de lo que se trata, de que podemos, podemos apoyarlo en sí, experiencias en la vida. Muy bueno, pero feliz feliz a mi casa, a contarle a mi familia, a decirle todo lo que pasa y ojalá que pueda entrar mi hija a la universidad. Estamos realmente eh, contentos como equipo eh, Pase Upla por la convocatoria, ¿verdad? Y también... Eh, por lo que logramos hoy día. La verdad es que creo que si estos esfuerzos eh, se mantienen en el tiempo, podemos llegar a lograr grandes cosas con nuestros estudiantes y, y ese es nuestro foco, ¿verdad? que ellos puedan cumplir sus metas, sus sueños y que la continuidad de estudios, ¿verdad? las expectativas postsecundarias crezcan cada vez más. Así que agradecemos a nuestros 20 establecimientos que estuvieron presentes y esperamos que el próximo año esta convocatoria siga multiplicándose como fue este año también.